Porque se abre un sistema de subasta a la baja, un sistema de subasta a la baja que compromete seriamente y pone en riesgo la calidad del servicio y, por supuesto, las condiciones laborales de las trabajadoras, que camina Uf. aún hacia más precariedad de la que ya existe.